Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este webinar de Fintegración. Fintegración es una iniciativa del TICTAC de, de la CSIT y Asobancaria en el que exploramos cómo las tecnologías y el sector financiero se han unido para darnos cada vez mejores productos y mejores servicios y que nos hagan más fácil eh, la vida a todos. Entonces, es para mí un gusto que nos acompañen el día de hoy en este tema que considero, que es muy importante, muy relevante y que con la pandemia, muchísimo más todos nos hemos aprovechado esta tecnología y que nos acerque al sector financiero desde la comodidad de nuestra casa. Eh, dentro de su integración, hemos explorado muchísimos temas e investigado muchísimos temas como identidad digital, biometría, temas de regulación, pero hoy en específico queremos hablar un poco de medios de pago y billeteras electrónicas. Tenemos dos invitados muy, muy especiales que nos acompañan hoy. Eh, los presento a continuación. Ellos van a estar compartiendo escenario y conversando con Felipe Noval, eh, de AsoBancaria, que va a actuar hoy de moderador. Entonces, nuestro primer invitado, Jorge Bernard Roballo, presidente de POI, eh, es ingeniero industrial con candidato a maestría, un MBA. Con más de 25 años de experiencia en el sector financiero y las tecnologías, eh, antes se desempeñó como gerente de canales y banca digital en Banca Mía. Y se destacó por la implementación de canales digitales para población vulnerable. Eh, Jorge, bienvenido. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Eh, estamos muy contentos de que nos acompañes. Estamos seguros que tienes mucha información muy valiosa. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Eh, muchas gracias por invitarme. Y, y pues no, pues aquí listo para compartir experiencias y, y, y ver el futuro de los pagos dig digitales. Muchas Gracias. Nuestro segundo invitado es Andrés Vázquez, el eh, director de NECI eh, de banco Colombia, el primer banco digital colombiano y uno de los primeros en América Latina. Andrés tiene más de 20 años de experiencia en el mercado financiero de la región y durante la mayor parte de su carrera se ha dedicado a explorar el potencial de la transformación digital en la industria financiera. Eh, Andrés, bienvenido. Estamos seguros que también estás lleno de cosas para contarnos, cosas interesantes para entender, bueno, cómo es que ustedes fueron capaces de inventarse todo este tipo de productos que han resultado ser una gran oportunidad, como decía hace un rato, en esta época de pandemia, donde uno, pues, desde la facilidad de este teléfono puedo pagar, puedo mandar plata, puedo recibir, puedo hacer un montón de, puedo tener acceso a un montón de servicios financieros que antes me implicaban ir a un banco. Entonces, bueno, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Estamos felices de que estés acá con nosotros. No, mucho gusto y qué bueno estar aquí en esta conversación. Eh, muy interesados en, en generar pues, este espacio para que todos aprendamos y discutamos y, y compartamos pues, todas las posibilidades que hay de este tema de la transformación digital en los pagos y en, y en estas que están ayudando tanto a la sociedad muchas gracias andrés bueno y por último eh, para mí es un gusto presentarles a felipe noval eh, con quien trabajo muy de la mano y muy cercanamente eh, felipe bienvenido eh, hoy vas a, a, a actuar de moderador felipe es el director de transformación digital de aso bancaria eh, así que bueno los dejo en, en manos de estas tres increíbles personas con... gracias Perfecto, Diana. muchas gracias. Bueno, un feliz día para todos. Bienvenidos a este webinar eh, de la Alianza de Aso Bancaria con la CCIT de Integración. Para el día de hoy vamos a hablar de medios de pago y en particular pues, de medios de pago electrónico y billeteras electrónicas. Eh, importante conocer un poco del contexto y cómo ha sido el desarrollo histórico de los medios de pago, si bien eh, el medio de pago predominante y que históricamente ha sido pues el liberador de pago de obligaciones es el uso del efectivo. En los últimos años ha tenido una evolución en generando nuevos canales o mecanismos de pago alternativo. Si bien pues el efectivo es el primero en, en generar este tipo de intercambio o pago de obligaciones, surgieron con posterioridad las tarjetas de crédito y débito, también contamos pues con las transferencias electrónicas y con, con tarjetas... Eh, de depósito, tarjetas de regalo, y comenzamos a ver un poco cómo ha sido la evolución frente a los medios de pago. Hoy en día, la mayoría de comercios cuentan con alternativas y métodos de pago diferentes al efectivo para generar estas alternativas y canales frente a sus usuarios, y también los usuarios cada vez hacen más uso de este tipo de herramientas y de productos y servicios que encuentran en todo el ecosistema financiero eh, para manejar sus finanzas y para el pago y transferencia y uso pues, de, de su dinero de una manera electrónica. La banca móvil y la banca por internet ha tenido bastante fuerza en los últimos años y también los desarrollos de productos y servicios financieros y por eso el día de hoy tenemos como invitados a, a, a Jorge Bernal, presidente de Paui, y a Andrés Vázquez, director de MECI, de, de Grupo Bancolombia. Bienvenidos, ¿cómo están? Un feliz día y qué placer tenerlos acá. Eh, muy buenos Hola. días a todos. Muchas gracias, eh, Felipe. Muy buenos días, Andrés. Eh, quería estar en el en el rico clima de Medellín. Yo aquí en el frío Bogotá. Y no, pues aquí dispuestos para, para charlar un rato sobre sobre la evolución de los pagos. Pero muchas gracias por la invitación. Qué bueno, qué bueno contar con la presencia de ustedes. Acá, Andrés, cómo estás? No, muy bien. Hola, Jorge. Qué bueno. Eh, conocerte, colega, y, y, y no nos habíamos, no habíamos tenido la oportunidad de conversar en el pasado y feliz, de, con mucho gusto y muy contento de estar aquí. Qué eh, bueno. Bueno, hablando, antes de comenzar pues en materia, yo quiero dar un poco de contexto de cómo ha sido la evolución en el desarrollo de diferentes alternativas de depósitos electrónicos, de biliteras electrónicas, eh, de depósitos de bajo monto y cómo ha sido la adopción y el desarrollo en el mercado latinoamericano y colombiano, eh, según pues cifras que nosotros revisamos constantemente de la GSMA de Londres, eh, para el 2019 se habían desarrollado más de 290 alternativas de pago en cerca de más de 95 países. Y estas 290 alternativas de pago estaban moviendo más de 1.300 millones de dólares y para el mercado colombiano pues existen diferentes alternativas y se conocen que ya existen más de 11 billeteras electrónicas, depósitos electrónicos, neobancos, y entre esas, pues, se encuentra Neki y, y Pau. Entonces, eh, Andrés, quisiera comenzar con vos y preguntarte eh, cómo ha sido el desarrollo de Neki, cómo surgió Neki, cuál es su oferta de valor y cómo ha sido su evolución en el mercado desde su creación. Ok, Felipe. Eh, Neki surge como una, una iniciativa... Eh, del grupo BanColombia en ese entendimiento hace cinco años de lo que se venía de la transformación de la industria del sistema financiero de los bancos de la eh, con bastante impacto después de varias crisis financieras con impacto en la relación de las personas con los bancos eh, entendiendo las posibilidades también de la tecnología y lo que se está habilitando la dependencia que todas las personas tenemos ya de, de este dispositivo que ya no se nos separa y que inclusive está más pegado ya que la billetera en los hombres eh, y, y ese tipo de, de, de, de situaciones que estamos viendo en un entorno donde Bancolombia siempre ha sido un líder en la innovación y ha sido un banco pues muy exitoso, líder en el mercado, entiende también que, que tiene que ser partícipe de una transformación y no un espectador de, de una transformación, como hemos visto que ha pasado en muchas industrias. Entonces, en ese momento, definimos arrancar desde, desde una hoja en blanco, entender a las personas y su relación con el dinero y la, y, y la forma como la estaban manejando y esa relación de las personas con los bancos, y nos vamos un equipo y nos separamos como, como una unidad, aparte, inicialmente como un proyecto, a entender, a conversar, a, a internarnos en ese, en ese modelo que las personas tienen en, en términos de relación con la plata. Eh, como anécdota, pues te cuento que nos fuimos a una salita muy pequeña en una universidad de Medellín, en Edafit, y eh, con un foco, pues, eh, inicialmente en esas personas jóvenes, en esas nuevas personas que iban a llegar a los, a, a, al tema. Eh, al espacio laboral, al espacio del emprendimiento, al espacio de, de, de, de lo que hoy ya pues cinco años después están ya eh, seguramente en una etapa muy productiva y entender esa relación y a partir de eso diseñamos un, un, un concepto que inició eh, con, con, con una cuenta de trámite simplificado, con, una, con, una, con el tema del ahorro antes que el crédito eh, para ayudarles a las personas a organizar la plata y es como... Tratamos de llevar al mundo digital esos comportamientos y acercar mucho la herramienta digital al comportamiento que tenían con lo, como el efectivo. Tú lo mencionaste ahorita o lo mencionamos pues en, la, en, en las primeras conversaciones. El efectivo ha sido el rey por su facilidad, lo anónimo que es, eh, la aceptación que tiene. Entonces la cercanía con ese tema eh, tuvo como... Como principio, pues esto y la forma como la gente maneja el efectivo, pues comportamientos como esconder un billete en la billetera únicamente para emergencias y, y sacarlo en esas situaciones o tener unos sobres en la casa, cajitas, unas cajitas, eh, unos compartimentos para eh, ahorrar para algo específico o para tener reservados unos gastos para emergencias. Ese tipo de comportamientos de las personas lo llevamos a una solución digital. Hoy Neki es una propuesta de un neobanco, ya tiene soluciones de crédito, tarjetas, medios de pago y, y, y muchas otras herramientas, pero arrancamos así y, y queremos pues, ser parte de esa transformación de, de la industria. Perfecto, Andrés. Yo creo que has tocado temas eh, relevantes. El, el desarrollo de los últimos años de canales digitales ha generado pues esta propuesta de valor y desarrollo de nuevos productos y servicios financieros que han sido adoptados cada vez más por los colombianos y por todas las generaciones. Viendo un poco de cifras de Asomóvil, más del 50% de los teléfonos que tienen los colombianos son teléfonos inteligentes, lo que les da esa herramienta a la mano, que es más difícil que la gente salga sin su celular a la de la casa, que salga, sin que, que salga con su billetera, y cada vez se genera más la adopción de nuevas tecnologías para el desarrollo de productos y, y servicios financieros. Revisando un poco cifras de la Superintendencia Financiera de Colombia, para agosto del año pasado, que estábamos pues en el pico o en el primer pico de la pandemia, se procesaban más de 1.6 millones de operaciones diarias de telefonía móvil y más de 1.5 millones de operaciones diarias eh, por Internet o banca por Internet. Y esto pues ha generado una adopción cada vez más de canales digitales que los mismos comercios presenciales y no presenciales, el desarrollo de e-commerce comiencen a adoptar y a generar alternativas de pago diferente al efectivo para, para que tenga pues, alternativas de pago en los diferentes productos y servicios que los consumidores pues, eh, adquirimos todos los días. Para eso también quisiera conocer la, la visión de Jorge, que nos cuente un poco de esta CEP, que es pues, de las líderes en el mercado, de esas sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos, que es es eh, Jorge, cuéntanos un poco cómo es la creación de, de POBI y cuál eso ha sido su, su, su evolución y oferta de valor. Eh, bueno, eh, Andrés, eh, pues a raíz de, del decreto 1735 que, que creó las sociedades especializadas en pagos y depósitos electrónicos que salió en el año 2014, pues empieza a generar esta, esta, esta, esta nuevo, este nuevo sector para, o esta nueva clase de entidades para, para el sector financiero. Eh, tenemos que pues digamos que, que, que Paui se, se, se crea en el año 2017 pero por temas de regulación salimos nosotros a operación el 25 de enero del, del 2019 eh, pues realmente lo, lo que hemos hecho en esto ya dos años de operación eh, pues algunas cifras así rápidas eh, tenemos algo así como más de 30 mil 30 mil depósitos eh, hemos movido más o menos unos 117 mil millones de, de pesos en, en, en, el, en el año 2020 eh, en cierta forma eh, estamos apoyando bastante a lo que es la pequeña y mediana empresa eh, haciendo, somos una serie un poco más corporativa, entonces estamos haciendo alianzas con, con pequeñas y medianas empresas donde, donde pues ellos necesitan eh, tener algún canal para poder hacer una, una, una captación. Eh, digamos que muy encaminado a lo que nos acaba de decir Andrés, eh, estamos apoyando todo este cambio eh, en temas de de transformación digital en, en temas de pagos. Eh, en cierta forma, las CERPES son entidades financieras que permiten captar, pero su core o su movimiento, como, como se logra, es, es por medio de una billetera electrónica. Eh, si esperamos, en cierta forma, y como lo indicaste tú, algunas cifras que nos diste, eh, esto puede sonar irónico, pero gracias a la pandemia eh, se disparó notablemente eh, el tema de las, de, del uso de, de los pagos digitales. Al verme yo encerrado en la casa por no poder salir pues me vi en la obligación de, de, de que me contaron que por aquí yo podía hacer una transacción y la hice y me funcionó y quedé tranquilo, eh, eh, es decir que, que esas, a pesar de que estamos muy pronto de salir de la pandemia, ya viene la vacunación y ya vamos a poder retornar a, a la vida normal, eh, la persona va a seguir eh, haciendo sus pagos de forma digital porque ya lo hizo, ya le perdió el miedo que era en cierta forma alguna limitante que teníamos nosotros y ya lo va a poder hacer. Entonces la cultura como tal, eso ya es una cultura, los pagos digitales ya, ya empezó, ya los pasos que vienen eh, son pasos agigantados, ya mucho, no solamente eh, la generación de los milenios o los centenios, sino también vemos a personas de edad que ya tienen su teléfono inteligente y ya le perdieron el miedo de pagar un servicio público por, por el celular o, o de transferir un dinero al familiar por el celular. Entonces yo creo que, que, que más adelante, eh, hace 25 años que entré, empecé yo a trabajar en la, en la industria financiera, me comentaron que el efectivo iba a desaparecer. Y pues ya pasaron 25 años y aún sigue el efectivo en las manos de los... Por ahí, por ahí dicen que el 96%, una cifra de Colombia Fintech, el 96% de las transacciones inferiores a 6 mil pesos se hacen en efectivo Entonces yo quiero que empecemos a trabajar y, y desde poco vamos a empezar a mucho y, y por medio de, las, de la asociación también en el tema de los micropax. Yo creo que alguien que quiera hacer un, un movimiento de más de un millón de pesos, dos, tres o cinco millones, generalmente lo está haciendo por un medio electrónico, una transferencia a ch pero ya cuando va a pagarle la tienda los 5 los, los mil, 8 mil pesos, sí saca su billete y saca la billetera, la billetera física. Claro. Lo que vamos a impulsar es que, que saque la billetera digital. Y yo estoy seguro que con la, con la oferta de valor que tienen todas las, las personas en Colombia podrán tener esa opción de, de hacer el pago de los 8 mil pesos por una forma fácil, rápida, que sea mucho más rápida que sacar del bolsillo su billetera, sino que sea una forma rápida simplemente con, con la lectura del código QR y pague ese dinero. Entonces yo creo que, que ya empezó a, a darse la transformación, irónicamente hablando, gracias a la pandemia, y es algo que, que vamos a seguir adelante y estamos aquí para, para apoyarnos. Perfecto, Jorge. Muchas gracias. Yo comparto la misma visión y creo que de las cosas que podemos rescatar eh, en algo tan, tan fuerte como ha sido pues esta pandemia y todo los, lo, lo que lamentablemente ha traído, la otra cara de la moneda ha sido el avance de la adopción de nuevas tecnologías, pero también el cambio del mindset y de la cultura de pago y la adopción por parte de las personas y, y preguntarse un poco más cómo funcionan estos depósitos electrónicos, cómo funcionan los neobancos cómo funcionan las billeteras electrónicas y comenzar a, a generar nuevas alternativas y canales de pago. En la medida que durante mucho tiempo estuvimos en aislamiento preventivos, obligatorios, eh, aislados en nuestras casas, pero igualmente las obligaciones seguían vigentes, comenzaron a, a generarse pues, esta, la adopción de estas tecnologías y, y, y la apertura de nuevos productos eh, por parte de los colombianos y también comenzamos a ver, que las dos puntas comenzaban a unirse. Por un lado, las personas comenzaron a abrir depósitos electrónicos, comenzaron eh, a tener diferentes alternativas al uso del efectivo, y también los comercios, y Jorge, lo que usted mencionaba, sobre los pequeños comercios, tuvieron que comenzar a adoptar nuevas tecnologías y, me y, me y mecanismos de pago diferente al efectivo. Adopción de transferencias, de códigos QR, de cualquier otro mecanismo de pago donde existan transferencias electrónicas para poder continuar pues en el mercado durante mucho tiempo, a partir de, de pedidos a domicilio y, y pues diferentes alternativas durante la época más dura. Sin embargo, pues, la gente se sigue preguntando cuál es la mejor alternativa o qué debe tener en cuenta, porque escucha, eh, o, o anteriormente hablábamos de, de cuentas de ahorro de trámite simplificado, ahora hablamos de depósitos de bajo monto, depósitos electrónicos, escucha de billeteras electrónicas, hay mucha información en el mercado, y, y pues depende mucho de la necesidad que quiera suplir cada persona. Yo quisiera preguntarle a Andrés, eh, de manera general, ¿cuál cree usted que son las recomendaciones eh, a tener en cuenta para un usuario a la hora de escoger una, un depósito electrónico o una billetera electrónica? Eh, Listo, Felipe. Eh, pues yo... yo... Quiero pues como resaltar algunos aspectos importantes que las personas deben tener en cuenta al momento de, de tomar este tipo de decisiones. Uno, yo creo que como como la industria financiera y tradicionalmente lo hemos visto, el tema de la confianza. Yo creo que la que la que lo primero que tiene que tener una persona es confianza en la entidad a la que está depositándole recursos y para esto creo que, que es es clave que la regulación haga visible estos vehículos sea pues muy clara en las tipologías y en ese tipo de, de, de cosas para que las personas sepan primero que todo dónde está mi plata y cómo van a responder con ella. y para eso eh, a, a, hace bastante tiempo se ha empezado a desarrollar mucha legislación alrededor de la inclusión financiera y, a, y, y las cuentas de trámite simplificado las cuentas eh, electrónicas o los depósitos electrónicos los depósitos han sido un vehículo súper ganador para eso. Y, y por eso se crearon esas, ese tipo de entidades como las CETES que son entidades vigiladas con unos propósitos eh, específicos de recaudos y pagos y que tienen la capacidad y la posibilidad de tener eh, captación de recursos del público. Ese es el principal tema. Yo digo que la confianza en la entidad. Segundo, eh, pues sin lugar a dudas, que se acomoden a, mi, a mis necesidades funcionales la cobertura la posibilidad que sienta la gente de no tener la plata atrapada en una herramienta que probablemente no les deja eh, moverse completamente sin lugar a dudas hay todavía retos gigantes de penetración de la capacidad de uso de estas herramientas en todos los sitios ojalá tuviéramos ya pues eh, digamos una cobertura del 100% de las posibilidades pero todavía pues montarse a un bus eh, eh, urbano en muchas partes probablemente necesitamos efectivo hay muchas cosas entonces cuando las personas piensen en este tipo de soluciones piensen que pueden tener los depósitos que no es necesario sacar el efectivo y meterlo todo el tiempo sino que hay muchas posibilidades de pagar pero que encuentren soluciones que les permitan fácilmente recargar y descargar yo creo que eso es un atributo clave porque en la medida que las personas sientan que su plata está atrapada en una en una herramienta eh, pues no van a tener la, la, la tranquilidad de poderlo tener y eso yo, sería pues otro, otra recomendación para las personas tercero la seguridad yo creo que la seguridad y la usabilidad de esa seguridad porque a veces la seguridad o el exceso de seguridad va en contravía de la disponibilidad y las posibilidades de uso entonces que encuentre herramientas seguras que les den tranquilidad que tienen mecanismos de autenticaciones fuertes que les dan pues esa, esa tranquilidad eh, la mayoría de soluciones hay reglamentación también sobre el tema y, y las, las, las, las plataformas para operar tenemos que tener eh, unas características de seguridad sin embargo la forma como se aplican ese tipo de, de, de, de normas y ese tipo de estándares de, de, de seguridad se diferencian entre, entre las distintas soluciones eh, Tercero, los costos y las comisiones, estamos, qué características tiene, tener la claridad de cuánto me va a costar la herramienta, cuáles son los costos que tiene, qué posibilidades me da de utilizarlo gratis, qué, qué, qué cosas no, eh, y es muy importante tener para no encontrar sorpresas, y ahí tenemos nosotros una responsabilidad muy grande, los que estamos en este sector, de tener una transparencia muy, muy, muy grande y una claridad, sobre los costos de, de este tipo de plataformas. Yo diría que ahí puedo resumir, eh, digamos, como los principales temas y, y resalto sobre todo el tema de la confianza y la tranquilidad. Tener mucho cuidado de dónde ponemos los depósitos, porque ya conocemos bastantes historias de captación eh, ilegal de recursos, de, de ese tipo de cosas, y que la gente tiene que estar tranquilo, que, que la institución está vigilada por la superintendencia financiera y tiene pues, el respaldo necesario para poder responderle por sus recursos. Perfecto, Andrés. Yo creo que el tema de confianza y el tema de seguridad es fundamental para ese tipo de herramientas. Eh, y más que eso, yo creo que este tipo de herramientas le ha permitido a las personas tener más control o trazabilidad también de sus pagos diarios. Eh, parte pues, de lo que nos permiten los depósitos electrónicos y a las billeteras electrónicas es que contemos con una serie de bolsillos, que contemos con una trazabilidad de los pagos que hacemos en el día a día y que pues, nos permita tener eh, esta inter interacción eh, con el mercado mismo y nos permita utilizar eh, estas herramientas y canales digitales para el pago de nuestras obligaciones. Jorge nos mencionaba ahora un tema que es absolutamente relevante, encaminado a los micropagos, encaminado a aquellos pagos, eh, inclusive yo pongo la barra un poquito más alta, Jorge, yo, yo hablaría un poco de los pagos de, de 50 mil para abajo, pagos dirigidos a la canasta a la, a, la, a la canasta básica familiar, leche, pan y huevos, a las transacciones pequeñas en las localidades, eh, que lo, es donde interactúan el día a día todos los ciudadanos, no únicamente en las grandes superficies retail, sino en la, la lavandería, en la droguería, en la cigarrería, en la tienda de barrio, en el uso del transporte público, que, también, que Andrés también lo mencionaba. Yo creo que hacia allá debemos migrar y las soluciones deben ir, eh, encaminadas a unir estas dos puntas. Por un lado, ya están los desarrollos de los productos y los colombianos y las personas cada vez adoptan más estos canales digitales para, para sus pagos. Y ahora el reto también es que los mismos comercios eh, tengan alternativas de pago eh, para estos pequeños pagos que en el día a día se hacen. Jorge, yo quisiera preguntarle a usted qué es lo que buscan los usuarios al acudir a estas soluciones bajo su óptica. ¿Cuál es el valor agregado que le da a un usuario eh, dirigirse a un canal digital a contar con un depósito electrónico en lugar del uso del efectivo? Mira, Felipe, eh, como te comenté... Eh, pues yo creo que estamos comenzando el proceso. O sea, eh, ya en cierta forma las personas entendieron de que existen estos canales. Hay una cosa muy importante que, que, que dijo Andrés eh, terminando su, su, su intervención, que sí es importante que tengan claro eh, eh, en qué canal o qué billetera puedo descargar y dónde puedo y dónde puedo incluir mi dinero, porque pues eh, en cierta forma pues sí que, que revisen que sean entidades que estén vigiladas. ¿Qué, ¿Qué buscan las personas? Sí. Apenas, para, para, para mí Colombia apenas está comenzando, yo sé que hay unas cifras muy grandes de movimiento, Nike y, y pues también la Plata ha hecho un excelente trabajo ya en los años que llevan, nosotros hablo de las CEPES, estamos comenzando apenas ese camino para, para introducir. Eh, en cierta forma lo que la, la, la persona que tiene es primero tener la disponibilidad fácil de su dinero, a todos hablamos del tema de la seguridad, es que yo no acuerdo el efectivo, pero entonces eh, es bueno tenerlo ahí, pero cuando ya no limitamos eh, con la pregunta que tú más específicamente de micropagos, pues en cierta forma, y te lo digo aquí sinceramente, pues entre que me roben 10 mil pesos a que me roben mi celular, pues creo que eh, me duele más que me roben mi celular y que no me roben los 10 mil pesos, entonces esta forma lo que tenemos que empezar a trabajar en el sector financiero es cómo hacemos para que para que esa persona tenga muy claro que, que, que por medio de una plataforma tecnológica eh, puede empezar a interactuar y hacer sus cosas del día a día pues no solamente lo que puede hacer desde su casa sentado en, en su sofá que es el pagarle un servicio público o hacer compras por e-commerce eh, o, o, o no sé hacer una transferencia familiar o hacer una recarga de, de un celular o de algún otro tipo de recarga sino también cuando ya sales a la calle y empiezas a caminar el montarse en un, montarse en un servicio público bueno en bogotá y en las ciudades de colombia ya hay un esquema que ya no tengo que usar efectivo si no utilizo mi tarjeta y entro muy seguramente esa tarjeta al futuro va a estar en el celular y la tarjeta plástica va a desaparecer y no simplemente colocar en mi celular y entraré al bus de, de servicio público y ya cuando vemos el tema de los de, de las tiendas de barrio de las lavanderías de las drogue, pequeñas droguerías como tú nos comentas pues, lógicamente vamos a empezar a, a pues ya lo estamos viendo en un principio que ya empezamos a ver algunos códigos ciudad pegados en algunos sitios de esas tiendas eh, que lógicamente por lo que invitas ahí eh, lo que invitas es que aquí puedes hacerme el micropago aquí puedes pagarme la, la leche el pan y los huevos con, simplemente acercando tu celular o leyendo poniendo escaneando ese código ciudad eh, para eso sí es importante que el sector financiero eh, eh, eh, nos comportemos como, como gremio y cuando hablo como gremio es que, es que eh, pues, no sé si los que tenemos un poquito más de edad, recordamos hace muchos años cuando llegábamos a un comercio y encontramos cuatro o cinco datáfonos. Hoy, hoy ya no, hoy nos encontramos que encontramos un solo datáfono porque ya hay una interoperabilidad en temas de datáfonos. Eh, yo vengo impulsando y yo sé que, que, que por medio de la sobancaria y el sol vamos a impulsar para que para que exista la interoperabilidad. Más adelante yo sé que vamos a hablar de interoperabilidad, pero pues sí es importante que exista un solo un solo código QR en ese establecimiento y yo pueda hacer la compra y no empiece yo a meterme como usuario a confundirme porque veo cuatro o cinco códigos QR pegados ahí. Entonces yo no sé uno cuál es el que tengo que leer. Eh, entonces, muy de la mano del sector financiero, eh, el usuario lo que debe buscar es, primero, pues lógicamente una facilidad, o sea, ya el tema de es que vaya, requiere un cajero automático, venga aquí el, el efectivo, venga, le pago acá. Eh, lógicamente, el tema de la seguridad, porque pues ahí el tema no andaríamos en efectivo. Y pues el tema de la aceptación, que viene lo otro, porque yo digo, bueno, listo, tengo aquí cargado, bajé mi igual, aquí la tengo, tengo 100 mil pesos, ¿y qué hago? Pues sí, pago servicios públicos, pero. No puedo entrar al cine, eh, voy, a, voy a la tienda y me toca sacar plata en efectivo, cojo un taxi y me toca pagarle al señor en efectivo. Entonces nos toca empezar a unir todas esas puntas para que el usuario, en cierta forma, lo que busque es una aceptación y sepa que puede salir en su casa sin la billetera, únicamente sin el celular no, pero sin la billetera y sabe que podrá almorzar, podrá tomar su taxi, podrá coger el servicio público podrá comprar las cosas de la casa para cuando llegue por la noche. Entonces, en cierta forma, lo que, eso es lo que yo creo que los usuarios van a buscar en el futuro de, de, de, las, de estas soluciones digitales. Andrés. Bueno, Felipe, mejor. ¿no? Perfecto, Jorge. Yo, se tocaron dos temas importantes. El tema, pues, de la adopción de estas tecnologías, pero también encaminadas a que la persona que salga a la calle lo haga con la tranquilidad, que si no tiene plata en efectivo, igual va a tener la la posibilidad de usar transporte público, de pagarse almuerzo, de coger un taxi, de interactuar pues con todos los, los productos y servicios que en el día a día hacemos. Creemos que tenemos un gran reto como ecosistema en general, eh, en seguir apuntándole a estos micropagos, a tener, a tener esa, esa facilidad de contar con estas herramientas tecnológicas, pero al servicio de todos los productos y servicios que en el día a día utilizamos, sin importar pues, la cuantía. Y creo que vamos en ese camino, pero hay muchos retos por, por solventar y por sobrepasar. La pandemia, como lo, lo mencionábamos con anterioridad, ha generado que el cambio en la mentalidad, y no únicamente en el sector financiero en general, de todas las industrias, emigrarse a una transformación digital. Hemos dado pasos agigantados en ese frente en materia de inclusión financiera. El último reporte que saca Banca de las Oportunidades de esta semana incluso ya nos habla de un nivel de inclusión financiera del 87,1% y más de 31.600.000 colombianos con productos financieros y con un nivel de acceso sobre el 70%. Yo quería preguntarle, Andrés, ¿cómo ha sido el impacto de la pandemia en la dinamización de, de las transferencias electrónicas y los pagos digitales. Conocemos, pues, que también parte del trabajo eh, conjunto entre el sector financiero y el gobierno nacional en la dispersión de pagos de subsidios eh, también incentivó a, a la bancarización, o no hablemos de bancarización, a la inclusión financiera, porque puede ser desde, desde diferentes tipos de productos eh, de alternativas digitales. ¿Cómo ustedes, como líderes, pues, en, en materia de, de transferencias electrónicas, ¿cómo ven ese, ese, ese impacto de la pandemia en la, en la dinamización de su pandemia? Uh -huh. eh, sí, Felipe. Sin lugar a dudas, la pandemia, yo diría que, que sobre todo, aceleró eh, el cambio y, y la adopción. Yo creo que veníamos... Con, una, con unos indicadores de crecimiento muy interesantes antes de la pandemia. Yo creo que se estaba dando una adopción un poco más natural con el entendimiento, con la alfabetización digital, con la adopción digital de las personas y se va llegando a distintos, digamos, niveles de, o, o, o confianza en, el, en la digitalización para llegar a, a, a adoptar distintos servicios. Probablemente es mucho más fácil adoptar un, un WhatsApp o una solución de mensajería instantánea, porque ahí no pues tengo mayor cosa en juego aparte pues de, de conversar con las personas o de compartir cosas graciosas y demás. Y eh, esa, esa profundización de lo digital pues después me permite que yo ya confíe en pedir un medio de transporte, un taxi, un, un servicio eh, de, estos, de ese estilo. Y la, y la banca ha venido pues trabajando hace 20 años en, la, en, en el tema de, de, de lo digital. Y yo creo que lo que nos aceleró, digamos, eh, esta adopción, eh, esta pandemia fue esa adopción rápida de, de esto. Esto es muy bueno, es bueno, digamos, desde el punto de vista de la, de la industria y de las personas porque empiezan a cogerle confianza y empiezan a encontrar un valor superior en no tener que desplazarse, mm. empiezan a aprender a usarlo y a generar esa confianza, pero también una, una, un crecimiento de esa forma acelerado genera unos retos gigantes en educación financiera, en manejo de seguridad, en un montón de cosas que, que se dan todas al mismo tiempo. Entonces yo creo que esta pandemia nos enseñó bastantes cosas. El tema que mencionas de las de la dispersiones, de los subsidios del, del gobierno nacional, que con mucha razón pues tuvo que, que, que acelerar, digamos, durante este, durante este periodo y el rol que jugamos eh, este tipo de plataformas en, esa, en ese proceso fue bastante bonito, fue un ejercicio de colaboración, de convicción de hacerlo por encima de, de cualquier negocio, de cualquier cosa, porque estaba primero eh, el resolver esto. Obviamente eh, eso pues tuvo gran parte de, del impacto pues, en, el, en el crecimiento, pero yo diría que no es el principal, pues por lo menos para nosotros, eh, los, los, los números eh, versus la cantidad de personas que canalizamos eh, pues lo superan muchísimo más los números de la adopción más natural y, y, y de la realidad que, que tuvimos. Eso fue, eso es cierto. Eh, unos desafíos gigantes en temas de servicio y comunicación. Obviamente, eh, vincular 400 mil usuarios en un mes o 500 mil usuarios en un mes, eh, pues el contact center, la ayuda, las, las, todo el tipo de cosas y, y nos obligó pues a, a, a multiplicarnos eh, mucho. Y, y ya nos estamos adecuando a todo esto pero pero para darte una idea nosotros arrancamos el año pasado el, el inicio del 2019 con 1.800.000 usuarios y ya superamos los 5 millones entonces ese tipo de, de, de, de cosas pues nos nos impactan bastante y, y creo que hemos podido pues eh, resolver las personas eh, eso pues creo que, que la pandemia lo hizo eh, el reto está en mantenerlo. Yo creo que hay bastantes presiones también complejas de lograr mantener este, este uso después. La formalización de las personas, el temor que siguen teniendo, sobre todo las puntas receptoras a la formalización. Eh, y yo creo que ahí tenemos que, que tratar de, de trabajar muy eh, de la mano con muchos sectores, el sector comercio, eh, el sector de microempresarios, de, de independientes para, para empezar a que ellos encuentren ese valor también de recibir, porque en ese momento era, digamos, supervivencia, ¿cierto? Lo tenía que recibir así, tenía que mandar por domicilio porque no había otra alternativa, pero, pero probablemente todavía nos falta mucho en eso. Yo creo que más que la estandarización de los QRs y, y, y, esa, y esa solución tecnológica que sea la que se imponga, yo creo que nosotros tenemos que pensar es en, en, en cómo generamos pues, una cultura, un gesto de pago pues mucho más expedito para las personas. Yo creo que todos soñamos, y, y me atrevo pues, a mencionar el, el modelo de bajarse del taxi o de bajarse del Uber eh, y no tener que pagar y pagar. Pues no tener que pensar claro. en pagar o hacer ningún gesto de pagar. Yo creo que ese es el escenario ideal de, de pagos que tenemos que llegar. Eh, obviamente, pues falta, falta un recorrido importante. Sí, Andrés, pero yo creo que el, el reto va, y usted lo mencionaba, el tema de... De, de cultura, de adopción y el tema de educación financiera. Que comencemos de a pocos, no, no, no, no basta únicamente con, con que un, cada vez un colombiano tenga un producto eh, de depósito o un producto financiero, Pero si uy. no lo está utilizando o si no entiende cuál es el alcance de lo que puede hacer con esto y, y inclusive mucho Bien, más allá de llegar a sus niveles de penetración, de crédito formal, de grado de inversión, y generar ese tipo de cultura y el reto, tenemos un reto muy grande de educación financiera, eh, también de, de, de no dar pasos atrás, yo creo que el avance que hemos tenido en este último año ha sido gigantesco, pero que no comencemos como el cangrejo, que lo que ya aprendimos no comencemos a desaprender y volver a adaptarnos a lo que veníamos haciendo antes, sino que en la medida que ya conocemos nuevos mecanismos de pago, nuevos canales eh, digitales, pues se hagan parte de nuestro día a día en la manera en que interactuamos eh, en sociedad. Yo sueño con ese mismo futuro, Andrés, que podamos salir de la casa, y yo lo intento, se lo aseguro, salir, a la, salir de la casa sin un peso en la billetera eh, y, en le, y en lo que quiera hacer en el día a día, no tenga la necesidad de o verme frustrado porque tengo que parar un cajero automático a sacar dinero en efectivo porque hasta un punto llegué. Obviamente hay un reto también mayoritario, que es el sector rural y rural disperso, porque para nosotros que estamos acá sentados en las ciudades, inclusive es mucho más fácil interactuar de manera digital, pero yo no me atrevo a pasar un peaje fuera de Bogotá si no tengo plata en efectivo en la billetera, porque vienen muchos retos y parte de los que mencionaba Jorge, y ya no retos culturales, sino retos de industria. Eh, pues realmente, Sandra, realmente no, yo me fui de Medellín a a bogotá en estos días en carro y sólo tuve que pagar un peaje con plata pues con efectivo eh, yo creo que eso sí se puede yo creo que hay el claro. reto de las telecomunicaciones pero te digo lo pago el carro con una calcomanía con un sticker que tengo de, de, de Flypass y pasé todos los todos los peajes hasta bogotá excepto uno entonces creo que Completamente posible y, y, y factible. Claro, y ahí va el reto que estaba hablando ahorita Jorge, de la interoperabilidad. No solo del código QR, no solo de los datáfonos como mencionaba Jorge en anterioridad, sino que para los mismos peajes electrónicos, que no nos importa a los colombianos si esto es una concesión de un determinado concesionario o si esto es una ruta administrada por el INVIAS o por la ANI, para nosotros como usuarios debe ser indiferente. Simplemente tener alternativas de pago y coger el carro y coger carretera, sin ningún, sin ningún tipo de inconveniente. Y también lo que mencionaba Jorge, que si llegamos al comercio, el código QR que está en la pared, ¿para qué me sirve o para qué entidad me sirve? Debería ser indiferente y debería haber esta interoperabilidad. Te quería preguntar, Jorge, ¿cómo ves estos retos de, de interoperabilidad, de que los diferentes desarrollos que van avanzando en en, en, por, por distintas entidades financieras eh, genere este, esta interoperabilidad entre los depósitos electrónicos eh, para prestar pues, un mejor servicio y, y sobrepasar esos obstáculos que se nos pueden presentar? Bueno, eh, en cierta forma, eh, yo creo que estamos cerca. O sea, ya existe alguna interoperabilidad entre iguales sí. con, con el modelo que sacó ACH Contrasti. Ya... ya ya un usuario de, de NX le puede pasar a, a, dinero a un usuario de... de claro, un ejemplo, digamos que estamos empezando, como yo lo he dicho ya varias veces durante esta conversación, estamos dando los primeros pinitos. Entonces, yo sí creo que, eh, que, que, que debe existir, esa interoperabilidad debe existir, Hace muchos años existían cajeros automáticos exclusivamente para una sola entidad y no funcionaban para nada. Hoy todos los cajeros automáticos funcionan con cualquier tarjeta. Hoy todos los datáfonos funcionan con cualquier tarjeta. Muy seguramente estamos muy cerca para que cualquier igual pueda, pueda transar en cualquier parte. Entonces vamos a tener que interconectarnos. Ya la misma regulación nos está ayudando. Recientemente salió el decreto 1692, donde ya en cierta forma pueden acceder a ser participantes de un sistema de pago de entidades que no son vigiladas. Entonces, estamos abriendo así la, la regulación, está abriendo la puerta también a, a otras entidades para que puedan pertenecer a este tema de, de los pagos. Pero también quiero tocar un tema muy importante que. Eh, eh, Felipe, y, y que creo que lo vi en algunas de las preguntas ahorita en, en, el, en, en el en vivo que estoy viendo, eh, es bueno, eh, pero, pero en cierta forma el modelo de adquierencia para esos pequeños comercios pues empieza a, a, a decir, bueno, pues es que yo no quiero porque primero me cobran una plata, el banco me cobra la plata entonces yo vendo 10 mil pesos y no me llegan 10 mil pesos a mí si no me descuento un dinero, adicionalmente pues no sé si tengo que formalizarme, yo no tengo RUT, yo no tengo cara mi cámara de comercio, entonces ya tenemos que ir, o sea, no solamente es unirnos todos, porque sinceramente yo veo que existen algunas compañías o entidades que nos pueden unir, el es un Redban, un Credibanco, el mismo ACH, eh, algunos sistemas de pago que ya existen, entonces ya de ya, ya por sí estamos unidos. Hoy ya el sector financiero está unido, solamente falta unir esa puntita que es la iguale para que funcione, porque pues, las tarjetas están y en cualquier sistema. Lo que tengo que mirar es para tener éxito en eso, en lo que hemos soñado todos, porque tanto tú como Andrés y todos los que trabajamos en este centro lo que soñamos es que efectivamente podamos salir sin un solo peso a la calle, eh, y leyendo hace poco eh, el documento que salió de FENALCO con respecto a que es necesario seguir utilizando el efectivo, entonces y ya yo cuando leo el documento tuve la oportunidad por un viaje que hice, entonces tuve que estar en varios aeropuertos y, y en aviones, me pude leer el documento de 111 páginas y pues en cierta forma lo que, lo que nos dice el documento es que el sector financiero tiene que empezar a revisar ese nuevo modelo. Porque debe existir un nuevo modelo de adquirencia para que esa tienda del barrio pueda ser tranquilo y vender sus ocho mil pesos y que no les suelte un solo peso. Porque es que si le pagan con un billete de 10 mil, él devuelve uno de dos mil y no les contaron nada. Pero entonces, si, si recibe con tarjeta de débito, pues ahí le cobraron un porcentaje, entonces ya sabe que no le va a llegar a los 8 mil, sino un poquito menos. Entonces, tenemos que empezar a cambiar el tema. O sea, no solamente la interoperabilidad en temas de tecnología que nos podamos unir las transacciones viajes, sino cómo hacemos para que ese modelo de micropagos. Eh, eh, eh, el, el, el tendero nos llame antes, sea yo quiero, yo sí quiero, porque pues, efectivamente el tema del efectivo me cuesta, yo aquí tengo efectivo, me tocaste moverlo, me atracaron, no me atracaron, entonces muy seguramente si logramos afinar esa parte, que es el modelo de adquirencia para, para, para, esos, para, para esos muy pequeños comercios, vamos a lograr realmente una interoperabilidad. ¿Qué esperamos dentro de realidad? Así como si pensamos, pues que la persona pueda salir con su teléfono celular y le sirva para todo, para pagar una cuenta en un restaurante, para juntarse en un taxi, para comprar la leche y los huevos, para pagarle al amigo que se contó que le debía 20 mil pesos, simplemente le paga, eh, pues todo lo que hacemos hoy en efectivo. Sí. Entonces, eh, es muy importante y desde el gremio tenemos que empezar a revisar, bueno, ¿y cómo hacemos con esos micropagos? ¿Cuál modelo de adquirencia le podemos presentar para que ese comerciante nos diga, hoy así me sirve? Y puedo reemplazar el efectivo, porque es que ahora sí es más rentable para mí. Así pensando, a, a grosso modo, pues si no, que no le cuesten solo, que que si vende 10 mil, reciba 10 mil. Claro. Empezamos a unirnos ahí y, y, y, y, y a trabajar hacia, hacia, hacia, hacia, hacia ese 96% de los pagos que se hacen en efectivo. Eh, ya, pues Andrés nos comentó, hizo su viaje de Medellín a Bogotá con su tiquete, eh, pagó todos los peajes, espectacular, pero muy seguramente si le dio hambre. Y paró en el municipio, no sé, eh, no sé si desconozco, nunca he hecho la, la, la, la ruta Medellín-Bogotá, Bogotá, Medellín en carro, pero paró en el municipio de Tarazán, Antioquia, pero tenía hambre, pues no sé si el comercio donde le vendió la gaseosa y las papas podía pagar digitalmente, muy seguramente no, pero tenemos que llegar allá. Claro. Pues es importante porque tú lo dijiste hace un poquito, Felipe. En Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, pues estamos bien, tenemos ecosistemas, pero si ya vamos a una parte agro, pues ahí empezamos a tener deficiencias, no solamente porque no tienen acceso a, a Internet. Y aquí me meto en otro tema que no sé si más adelante, y tú me corriges, y, y lo hablamos más adelante, es cómo interactúan las telcos en lo que queremos hacer. Las telcos son las compañías de comunicaciones, un Claro, un Movistar, un Tigo. ¿Cómo están acá? Porque realmente el instrumento para poder hacer todo lo que soñamos son ellas. Entonces, necesariamente nosotros tenemos que incluirlas en este ecosistema, en este en este trabajo que tenemos que hacer, es bueno, ¿cómo vamos a actuar? Hoy definitivamente, tú lo dijiste, el 50%, yo tenía una cifra más alta, el 50% de la población colombiana tiene un teléfono inteligente, pero ¿qué porcentaje tiene acceso a datos? Muchos lo que hacen es prepagar, de 3 mil pesos, 5 mil pesos, ya las mismas empresas de telecomunicaciones se han encargado de, de dar unos planes muy baratos para tener WhatsApp y Facebook y para sí. un ya no es común el hecho de que tenga WhatsApp y Facebook él dice yo estoy conectado pero va a entrar a la aplicación de su banco van a intentar hacer algo y pues no puede porque no tiene datos entonces toca empezar a meter en este ecosistema las telco de cómo hacemos realmente en esta lucha contra el efectivo porque realmente lo que yo propongo es una lucha para disminuir y en cierta forma a futuro no creo que lo vea eh, acabar con el efectivo pues pero cómo hacemos porque de ella dependemos de ella dependemos de cómo hacemos que la señora que, que vende sus almohábanas en WhatsApp con Dinamarca, pues entonces de cierta forma si tenga acceso, tenga su celular, tenga datos, entonces, ahí nos tenemos que mirar a ver eh, con la crc y todo eso cómo podemos hacer o, hoy es muy chistoso eso lo he dicho yo en varios escenarios, pero todas las eh, todas las regalan Facebook y WhatsApp eh, y una foto de Facebook consume mucho el ancho de banda, así? Pero una transacción financiera consume la milésima de lo que consume una foto. Entonces uno podría pensar al futuro de por medio de una regulación para que las telcos le den acceso gratis a cualquier plataforma del sector financiero para que las personas puedan interactuar. Entonces ahí cerramos esa interoperabilidad, porque no solamente es que yo me una con Nike, me una con David Plata, con móvil, con TePaga, con, con DIN. si al final la persona no va a poder actuar porque dependerá, primero, de que el comercio sí le reciba y segundo, de que sí si efectivamente tenga datos para poder eh, hacer esa transacción. De acuerdo, Jorge, yo creo que el tema de la, de la interoperabilidad es uno de los retos, pero el tema del trabajo colaborativo, porque de los grandes obstáculos que se presentan para masificar y para el desarrollo de la adopción de nuevas tecnologías y en realidad para el bienestar financiero, uno es el tema que lo mencionaba Jorge, el tema de la informalidad. Todavía hay mucho comercio informal y naturalmente el comercio informal tiende por aceptar como medio de pago únicamente el efectivo y también el tema de conectividad. Y eso es un trabajo colaborativo, no únicamente entre las industrias del ecosistema financiero, sino un trabajo colaborativo con el sector de telecomunicaciones, con el MINTIC, con estas propuestas de política pública de llegar a todos los municipios con una red de Internet que nos permita, pues, eh, también de la mano de las redes de telecomunicaciones, abarcar y, y generar un grado de, de inclusión mucho mayor eh, Andrés mencionaba un tema muy importante y es parte de la naturaleza de estos productos de depósitos electrónicos, pistas electrónicas, que es el costo asociado a ellos. Y Jorge, usted lo mencionaba ahorita, que para el pequeño comercio, que en medio de comisiones o costos asociados, cuando vende 10.000 mil, le entrarán en 8 mil, ve un costo de 20% asociado a esa transferencia, pero cuando adopta alguna de las alternativas, cuando son de bajo monto, para estos microcomercios y no tiene un costo asociado, es una alternativa adicional eh, para, para el uso de estos canales digitales, eh, pero continuando pues con el reto de la conectividad. Entonces, sí, yo, a mí me gustaría agregar algo sobre el tema, y eh, me disculpas de interoperabilidad, espero no desorganizarte la cosa, pero, pero creo que, creo que a, ante, pues digamos como esta, esta discusión sobre el tema de interoperabilidad, yo creo que, que quiero decir algo y es, uno, yo creo que es más más que un desafío tecnológico las tarjetas de crédito resultaron en la interoperabilidad hace años o sea uno va con la tarjeta y la recibe en, en cualquier parte o sea no es un tema tanto tecnológico yo creo que hay algunos hay unos desafíos desde el modelo desde los modelos de negocio si ves eh, nosotros estamos ofreciendo a las personas naturales eh, eh, transferencias de retiros pagos gratuitos pero sí, eso esto tiene una infraestructura, tiene una, un, un, un, unos costos asociados importantes. Yo creo que los desafíos más grandes alrededor de la interoperabilidad están en el modelo económico. Entendiendo que tiene que haber una reducción de costos desde la punta comercio, negocios, independientes y sobre todo el tema de micro, micropagos, tenemos que cambiar un poco el mindset de cómo abordamos ese problema. Porque hablar de interoperabilidad de lo técnico es completamente sencillo, pero si no es económicamente viable resolverlo pues también eh, hay un desafío muy grande. Entonces quiero resaltar eso porque yo creo que más allá de eso. Entonces, en últimas, y ahí tengo una posición un poco distinta, yo creo que si nos encontramos y si nos empezamos a encontrar eh, cinco QRs distintos en un comercio, eh, pero ese, esa solución cerrada y un, funciona y es económicamente viable, yo creo que es un buen camino hacia la adopción y hacia la utilización. Idealmente sería uno interoperable, con, pero, pero yo creo que hay que ir avanzando en eso y hay que empezar a resolver sí, las, fricciones de, las fricciones desde el modelo de negocio, más que desde lo técnico. Quiero resaltar eso. Listo, Andrés. No, aprovecho pues sobre la misma pregunta y lo mencionabas sí. al comienzo pues de, de este webinar, el tema de los retos regulatorios, el tema de contar con un marco regulatorio claro. Jorge nos mencionaba pues el decreto 1692 del sistema de pagos de bajo valor se vienen pues grandes modificaciones en, en materia financiera, en materia de inclusión y de adopción de nuevas tecnologías. Quisiera pues conocer tu visión frente a estos retos o la visión regulatoria. ¿Qué crees que hacia dónde debemos seguir encaminando en y moviéndonos hacia un futuro? Pues yo primero que todo creo que, que el, el, la legislación en Colombia y los últimos eh, gobiernos han trabajado intensamente en esto y hemos encontrado pues una posibilidades muy grandes desde la regulación. Yo creo que ahí eh, hemos avanzado muchísimo. Yo creo principalmente que el desafío más grande tiene que ver con, con la formalización, tiene que ver con lo tributario de los pequeños negocios, de la simplificación que se siga dando en ese sector, porque sin lugar a dudas el problema de pagar en una gran cadena está resuelto. Eso no, eso no, hay, no hay mayores problemas. Yo creo que es dónde vamos a llegar, al micropago, a lo rural, al informal y cómo llegamos con unas soluciones que puedan resolver ese tema. Yo creo que las cuentas, la regulación que tenemos sobre las cuentas, la seguridad, las instituciones financieras han avanzado muy bien, probablemente vienen algunos temas, retos regulatorios relacionados con las criptomonedas y con el blockchain y con ese tipo de soluciones que, que nos van a abrir otros desafíos importantes, pero, pero básicamente una mirada hacia hacia la regulación tributaria de los pequeños negocios y, una, y, una, y un esfuerzo muy grande por esa simplificación que hemos, que hemos avanzado pero, pero que falta, eh, eh, yo digo que ahí está un punto muy importante. De acuerdo Andrés, y yo, y yo creo incluso que en línea a esa simplificación de esa formalización empresarial pues vemos con buenos ojos la ley de emprendimiento y el COMPES pues de claro. política pública de emprendimiento dirigido a poder formalizar y llegar hasta hasta hasta sector económico informal y darle las herramientas y apoyarlo para llegar a este grado de formalidad eh, que lo que va a generar es un bienestar y un crecimiento económico de manera general bueno sí, nos, estamos ya, nos quedamos sin tiempo y acá yo creo que podemos quedar debatiendo toda la mañana quiero agradecerle pues a, a Jorge y a Andrés por su tiempo, por su participación muy importante todo eso, eh, lo que nos menciona, conocer su punto de vista y, y le quiero dar la palabra a Adriana Ceballos para algunas reflexiones o, flas, o conclusiones pues, de este conversatorio. Muchas gracias nuevamente a los dos. No, a ustedes por la invitación. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Muchas gracias a, a todos también. Eh, perdonen si oyen un poquito de ruido, pero bueno, ya saben que en esto de la virtualidad uno nunca sabe en qué momento cae el ruido afuera. Eh, creo que hay, hay muchos temas muy, muy interesantes que se tocaron, eh, Felipe, como tú, como tú bien lo oíste de primera mano. Eh, pero valdría la pena resaltar algunos. Eh, yo creo que una cosa importantísima que se mencionó es, ¿qué debemos hacer los usuarios? o qué aspectos debemos tener en cuenta en estos momentos de elegir con qué billetera o que, con cuál servicio de estos vamos a trabajar? El tema de la confianza, que sea una entidad reconocida o que nos genere confianza. Eh, por, por, por la presentación que tiene, la facilidad de uso de la herramienta para cargar y descargar, o sea, que para mí no se abra un complique cómo le meto plata o dónde me la reciben, el tema de la seguridad y el tema de los costos. Yo creo que esos cuatro aspectos son vitales y creo que es una primera gran conclusión de, de qué debemos hacer los usuarios normales desde el lado del ciudadano común para aprovechar estas, estas nuevas ventajas y servicios que nos ofrece. Eh, segundo, eh, tema que me parece muy, muy importante y relevante, entender que esto es un camino en el que vamos a ir a llegar al punto donde efectivamente vamos a poder salir sin, sin billetera porque vamos a poder apagar todo. O sea, no solamente lo que estamos haciendo ahorita y que mencionaban de hacer una transacción o pagar un servicio público desde la casa, sino ir más allá. Entonces, la tienda, el peaje, la Coca-Cola... Eh, el remedio y no solamente en las grandes capitales, sino en todo. Entonces, entender que esto es un proceso eh, y que vamos hacia allá pero pues que ahí es donde tenemos que tener la mira y donde todos nos tenemos que ir acostumbrando a, a entender como un poco el alcance de esa herramienta. Yo estoy segura que yo tengo unas en las que uso una o dos de las cosas que me ofrecen y nada más. Eh, entender que esto también es una herramienta que está apoyando la inclusión financiera, mejor dicho, que esas personas que no estaban bancarizadas, que no pertenecían, al sector financiero, pues tienen esta opción de, de, de tener acceso y de poder hacer cosas. Entonces, yo creo que al final tocaron también otros dos temas y con esto termino. El tema de la interoperabilidad, cómo se tiene que volver fácil, que si tú tienes Pow y yo tengo NECI o cualquier otra, pues entre nosotros dos también podamos hacer cosas. Eh, y para concluir y, y al final y mucho, es un poco como, como empecé hoy diciendo, hablando de la integración y cómo nosotros... Desde el sector de las TIC y el sector eh, financiero, con la integración habíamos hablado de esta unión, efectivamente lo mencionaron. Todo esto funciona siempre y cuando los ciudadanos tengan acceso a datos. O sea, necesitamos efectivamente eh, esta cobertura, que no es suficiente tener datos para Facebook y WhatsApp, sino para poder hacer todo este tipo de transacciones. Entonces, yo creo que fue una cantidad de información... Muy interesante, muy relevante, que bueno, que espero que todo el mundo la haya aprovechado y la haya entendido. Así que pues nuevamente, Peli, mil gracias a todos, a los invitados y, y a ti por, por haber estado acá hoy. no Muchísimas gracias, Adriana, y a todos los que están conectados en este momento acompañándonos, los, les agradecemos. A nuestros invitados nuevamente, gracias por participar. Eh, seguiremos entonces con esta lanza de integración, sacando diferentes podcasts, webinars en materia de, de, de transformación digital y adopción de las tecnologías en el ecosistema financiero eh, y los esperamos en una próxima transmisión. Muchas gracias a todos por su participación y les deseamos un feliz día. Así es, muchas gracias.